¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Bueno, hola mixes. yo sé que les prometí video el sábado, pero miren, no se pudo. Entonces se los traigo hoy miércoles. Sí, hoy miércoles. Eh, hoy les traigo un análisis Pongan atención, Este, yo nunca he hecho esto eh, No sé si lo voy a meter como recomendación o como opinión, no sé Pero es más que nada, un, una recapitulación vaya De este, es que no sé si es biel o si es drama Porque, ay no sé, me gusta estar muy confuso Pero lo disfruté Igual como siempre, yo ya llegando tarde, las tendencias, obviamente, o sea, porque yo no me actualizo, o sea, yo no sé. Pero les voy a decir por qué, porque yo estaba esperando eh, a un amigo para ver, pues, juntos esto, porque dije, ¿por qué no? Vamos a verlo. Bueno, hoy les voy a venir hablando de este drama de slash BL que les voy a venir poniendo en pantalla, porque está muy largo el título y yo no sé cómo se pronuncia en japonés y tampoco en inglés, porque mi inglés es muy malo, entonces les voy a dejar Uh -huh. Bueno amigos, este drama de eh, Biel es una serie, la vamos a poner, es una serie Me olvidé mencionar que está basado en un manga De cuatro capítulos Que pues como que vienen juntos todos los capítulos, son como seis o siete capítulos que vienen juntos, resumidos en cuatro, los pueden encontrar pues, en cualquier plataforma, creo yo. Igual les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y lo vean. Que también se rían un ratito, porque. <risa> ¡Guáchense, amigos! Está bastante interesante. Este Biel/slash drama se trata de este chico que vive en un mundo donde todo es Biel. O sea, eh, pues todo involucra, vaya, una historia Biel, o sea, un romance entre dos. Chicos. Eh, como que trata de evitar este, ciertas emociones Trata de evitar, pues, enamorarse, vayas Trata de enamorarse de un chico Y así va transcurriendo la historia Nos muestra cómo pueden ir cayendo, pues Cómo se pueden ir dando estos romances A través de, pues, sus amigos Incluso su hermano, él nos cuenta que es un mobu En, en, en el biel en el drama dice que nos explica que el mogu es como un personaje extra secundario que no importa mucho en la historia, tampoco aporta mucho, entonces él quiere mantener eso. Quiere quedarse como un mogu, quiere, quiere vivir su vida. Explica que él es eso, su familia también, entonces quiere mantener eso. Por ciertas situaciones llega este chico que se enamora pues del protagonista y... Y pues él también cae, no vaya. Cae y le dice que le gusta. Ay, ya dice spoiler. No, espero que ya lo hayan visto. Porque pues sí, sí va a ser spoiler, amigos, la verdad. En sí, eh, esta es la trama del biel. Todo está muy gracioso, amigos, la verdad. Yo me reí bastante. Tiene un intro espectacular. Y cuando lo vi, qué fascinada. Me dio mucha risa, la verdad. O sea, el, el, el intro. Es como un grupo de idols, pero los idols son estos mismos eh, personajes pues, que aparecen en la historia. Está súper genial, la canción está muy pegajosa. Y, y, lo, y lo van a disfrutar mucho, se van a reír. No sé si van a sufrir con la historia porque la historia no es así de profunda como para sufrirla. Pero, o sea, te entretiene, pues, o sea, cumple su función, amigos, vaya. Y yo lo que quiero decirles es que vayan a verla. No, esto no es análisis, güey. Es una recomendación. No importa. Ah, aparte... Aparte de eso, amigos... ¡Va a haber segunda temporada! ¿Quién no, ¿A quién no le gusta ver una serie que tiene segunda temporada? No sé a quién. Pero yo lo estoy esperando. Entonces, es cuestión de que saquen la segunda temporada. Pero no creo que la hagan sacar rápido. Porque como acaban de sacar este este este Esta serie pues no estoy segura que va a ser muy rápido Otra cosa que les quería comentar es una noticia que a mí, amigos, no sé ustedes me vaya a dejar mal parada o no Pero amigos, hace poquito me enteré que iban a ser la tercera película La tercera película de Like Love eh, esta película pues está basada en una historia de amor de, pues obviamente dos chicos, estos bien amigos eh, De dos chicos que se conocen en la universidad, son vecinos bla bla bla y pasan un montón de cosas Bueno, el caso es que en 2000... ¿Cuánto fue? Creo que en 2015, 2018 fue la última película Creo que no fue en 2018, creo que fue en 2015 o 2017 Pero bueno, entre esos años la última película se dio, fue Light Love, pues la dos y se quedó en final abierto amigos nosotros creímos que nos habían cancelado el proyecto y hace poco pues lo vi que iban a retomar este proyecto no sé si voy a hacer el mismo cast porque pues restricciones de China entonces no sé si hace el mismo cast pero yo voy a estar atenta a todo lo que pase hoy oh, otra notición que se me olvida se me estaba olvidando ya salió el primer capítulo o no sé si haya sido el segundo, no sé, pero yo vi el primero El primer capítulo de Call It What You Want ¿Se acuerdan? El, el teaser al que les seleccioné Ah, pues ya salió el primer capítulo Y pues vayan a verlo, amigos, porque está interesante, está interesante Así que, bueno, ya Más, Básicamente eso era todo lo que quería comentarles No quería dejarles sin video, amigos Porque pues no iba a perder el hilo de esta cosa yo creo que en unas dos semanas les estaría hablando de Vincenzo sin reacción, sin nada, porque si no YouTube me lo va a cancelar, entonces no quiero eso. Entonces nomás voy a poner la recomendación y lo voy a poner junto a otros dramas que también estaba viendo, que ya acabé. Bueno amigos, espero verlos el siguiente sábado, si no ya saben que les traigo sin falta eh, eh, un día de la semana, miércoles, sábado o domingo. Amigos, cuídense mucho y los espero ver aquí en el siguiente video. Bye, bye.